voy a cruzar. <risa> Si pueden lograr ver qué bonita esa montaña que está ahí al fondo, esta es una de las calles de Jinotega. Les comento que por acá en Jinotega el clima es muy agradable, es muy fresco. Y ahorita pues vamos, voy caminando. <coughs> ahorita pues es temprano, las personas eh, están yendo a sus lugares de trabajo, ya de hecho ya debieron haber comenzado porque eh, son más de las 8 de la mañana. Si te gusta este video, por favor, regálame tu valioso like. Y estas son eh, las calles de la ciudad de Jinotega en Nicaragua. Si eres de Jinotega, tienes que dejar tu valioso like. Jinotega es un departamento de Nicaragua. Les comento que Jinotega eh, es una ciudad muy tranquila, muy muy muy tranquila. Jinotega es una relax city. Clima agradable. If you are watching this video, give me your like, excuse me if my pronunciation is bad, but I like The English Language sigo caminando por las calles de Ginotega. noten esta calle es una calle que tiene una inclinación bien pronunciada prácticamente es una subida si ustedes notan Todavía no he recorrido por eh, las calles principales de esta bonita ciudad, en otro video sí les voy a mostrar la prácticamente la calle principal de Ginotea. <coughs> Noten que hemos llegado a la gasolinera Puma de Jinotega. Por acá tenemos también el verdugo Y sin lugar a dudas el clima es un clima muy, muy agradable Sin lugar a duda. Muy bien, hasta aquí llego muchachos, si el video te ha gustado déjame tu valioso like Comparte por las redes sociales y recuerda suscribirte al canal, saludos